Gracias por la presentación y aparte de lo que se está diciendo de la campaña yo soy jornalera de Huelva que de los contratos que hay cuatro meses, que hay tres meses, que hay dos meses bueno, ¿cómo se soluciona que llamen a personas y trabajen diez días en una campaña? y ahora sigan diciendo que Huelva las personas de Huelva no queremos trabajar cuando es mentira eso cómo se soluciona que a ti te llamen para diez días crea más odio, más racismo más que... Porque si tú estás parado y eres de la tierra y ahora tú sigues viendo cómo siguen entrando personas extranjeras ¿eso que es lo que crea? Yo creo que eso es lo que se debería de arreglar Que hay? ¿Trabajo para todo el mundo? Claro que lo hay, pero una organización mejor Yo sé de compañeros que se han ido a los 10 días a la calle sabiendo trabajar y cogiendo los kilos y se han ido llorando porque les hace falta eso cómo se puede. ¿Para qué luego dicen los empresarios y los periódicos que los de Huelva no queremos trabajar? Eso cómo se soluciona. ¿Me lo podría explicar?